Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda a su amigo y servidor Eduardo Valenzuela y a nombre del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva y del Ministerio de Educación Pública le doy la más cordial bienvenida a este nuevo cafecito inclusivo hoy 12 de agosto del año 2021. Hoy nos acompaña Dayana Zúñiga en la interpretación del ESCO, Carlita Castillo, Compañera Asesora de Educación Especial del Departamento de Información y e Orientación. Buenos días, Carlita. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Alegrísimos celebrando esta fecha tan especial. Así es. ¿Y por qué Carlita lo menciona? Porque hoy tenemos un programa dedicado a las mamitas. El próximo domingo, 15 de agosto, estaremos celebrando en nuestro país y en otros países del área, el Día de las Madres, y por eso este jueves, en el Cafecito Inclusivo de hoy, quisimos justamente rendir un pequeñísimo homenaje, porque definitivamente cualquier cosa que hagamos va a quedar extremadamente corta en comparación con todo lo que hacen las mamás por nosotros. Y para esto justamente invitamos a dos mamás, ¿cómo es que, cómo es que dijimos Carlita?, ¿Cómo es el eslogan que pusimos para hoy? Ay, cierto, cierto. Dígalo usted, Eduardo, mejor. Mamitas incansables. Ah, bueno, incansables. bueno, bueno. Me creí que era aquel otro que habíamos hablado el otro día. Y por dicho que no. Es que nosotros sí. peloteamos siempre para los programas, peloteamos qué nombre le ponemos. Entonces, sí. este, a, ahí comenzamos a tirar nombres y, y al final este... Bueno, sale siempre alguno bien, bien bonito, bien interesante. Incansables y eficaces. Incansables ah, y eficaces. Sí. Bueno, sí, el eficaz no lo podemos quitar, definitivamente. No, para nada. Y para esto invitamos al no, a programa de hoy a doña Gina Rodríguez Zúñiga. Buenos días, doña Gina, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y también tenemos el honor de, de que nos acompañe, doña Ana Ruth Rodríguez Matamoro Buenos días, doña Ana. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, un placer estar y acompañarlos hoy acá. Gracias, el gusto es todo nuestro. Usted que, que nos está viendo, le invitamos a que nos escriba en el Facebook, que nos envíe sus comentarios, Para que podamos hacerle preguntas a estas mamás tan campeonas, ¿verdad? Porque estas mamás eh, tenemos mucho que preguntarles cómo han hecho, cómo lo logran, qué, qué se puede hacer. Se nos fue Eduardo un momentito, pero eso no es problema. Aquí todos Aquí estamos, estamos, ya de vuelta, Carlita, bien. ¿verdad? Ahí <risa> <El risa> yo medio completé tu frase. Eso, Carlita, es que Carlita está pellizcadísima siempre. Justamente esta mañana queremos conversar, conocer de primera mano eh, a Doña Gina y a Doña Ana en representación de ese montón, de ese ejército enorme y hermoso de mamás que tenemos en nuestro país y que además eh, tienen la hermosa, digo yo hermosa porque yo sé que lo hacen con, con todo el amor del mundo, esa hermosa tarea de criar, de amar de trabajar en el desarrollo y también en la educación de estudiantes en situación de discapacidad. Entonces, para empezar, yo lo que quisiera es que nos contaran un poquito de ellas y de sus familias. Entonces, doña Gina, ¿qué tal si usted nos cuenta un poquito de usted? ¿Quién es doña Gina? Eh, y un poquito de su familia para que, para que vayamos conociéndola. Claro que sí. Este, Bueno... Eh, eh, pues yo eh, soy una mamá eh, Como muchas, como todas eh, Tal vez esté con una responsabilidad enorme eh, Isaac este es un chico de 8 años eh, sí. Tiene parálisis cerebral infantil eh, es un niño, pues yo digo que es un niño feliz, eh, le encanta escuchar música, eso es como su hobby de todos los días, amo escuchar música, eh, Isaac fue, fue un niño de 26 semanas, nació a las 26 semanas, eh, sin ningún pronóstico este, de viable, ninguno. De hecho, cuando él nació, este, la persona que me atendió me lo puso en el pecho y me dijo, mamá, ahí muere, ahí muere su hijo. Su hijo es un chico eh, muy pequeño, no, no tiene posibilidades de sobrevivir. Eh, eh, eso fue como por cuestión de segundos todo. Isaac nació sentado. Eh, nació pues bien porque era muy pequeñito, entonces no hubo complicación en ese aspecto eh, como les digo, a pesar de sus 26 semanas, me lo pusieron en el pecho, él lloró y en cuestión de segundos sucedió todo, llegó el, el neonatólogo preguntó que si ese era el bebé y, y cortaron un cordón y se lo llevaron para estabilizarlo todo esto fue en el hospital de Heredia, nosotros vivimos en Heredia. Este, pues fue una situación difícil, muy, muy dura. Eh, vivir, pues todo eso no es algo para lo que uno está preparado. Realmente, este, no creo que ninguna mamá está preparada para, para vivir una situación así. Eh, el doctor se lo llevó para estabilizarlo, para lograr este, pues, que él sobreviviera. Él nació a las 8 y 3 minutos y ya como a las 3 de la mañana fue estabilizado para poder ser trasladado al hospital de niños porque ocupaba una máquina especial que era el oscilador, porque uno de sus pulmones no estaba completamente bien desarrollado. Este... Fueron horas difíciles, momentos muy duros, cuando él fue llevado al hospital de niños, pues ahí comenzó un proceso, un proceso este muy largo, muy de mucho susto realmente, porque eh, él no estaba del todo bien, no estaba bien, no le daban probabilidades, eh, un día estaba bien, un día mal él tenía que estar en el hospital de niños sin mí, yo me tuve que quedar una semana más internada porque pues todo había quedado contaminado, ¿verdad? Este, el papá de él pues era el que lo, lo, lo cuidaba, el que podía estar con él, ¿verdad? Mientras él estaba en la incubadora luchando. Eh, fue, fue duro por el no poder estar con él dando ese ánimo de esa primera semana, ¿verdad? Súper importante, creo yo. Eh, pero bueno, eh, poco a poco este, fueron pasando los días, eh, pude estar con él. Eh, siempre le decía tienes que luchar, lo vas a lograr, sos un niño fuerte, sos un niño amado desde el primer momento. Isaac eh, era era una luz en mi vida porque antes de yo tenerlo a él, eh, había enterrado una bebecita. Y yo se lo encomendé mucho a Dios y le pedí que por favor, no sabía cómo él me lo iba a dejar, pero que no se lo llevara. Que me lo dejara, que yo adquiría ese compromiso. De, de amarlo, cuidarlo eh, estar siempre con él eh, luchar con él y pues creo que hasta la fecha pues aquí vamos eh, un día a la vez y es difícil ir un día a la vez este, en casos como este Estuvo tres meses internado, eh, un mes en el Hospital de Niños, dos meses en el Hospital México, porque, bueno, eh, a pesar de su situación crítica, al mes eh, era como el mejor eh, en salud para ser trasladado a otro hospital, verdad, ya que otro chico ocupaba el espacio, y fue muy lindo porque en el Hospital México este, eh, nos permitían abrir la incubadora, poder tocarlos, poder tener ese contacto tan importante eh, en estos casos, o sea, es, para mí fue una experiencia demasiado linda el poder, porque, o sea, el poder tocarlo y no verlos solamente a través de un vidrio, ¿verdad? Sabemos que es por el bien de ellos, pero, pero el poder que él me sintiera, yo poder sentir su piel, su calor, y él el mío, aunque sea las manos, yo podía cambiarle el pañal, me lo permitía, este, y así, así fue que convivimos durante dos meses que estuvo en el hospital, él salió siendo oxígeno independiente, este, así, así estuvimos este, un tiempo, como hasta los nueve meses aproximadamente y de ahí este una lucha pues diaria estimulación temprana verdad, es súper importante eh, recuerdo que Isaac eh, salió y, y no, no toleraba que uno le pasara la, ni un dedo, o sea, él no toleraba que yo tocara este su piel, nada fue fue realmente este, difícil, pero bueno, con paciencia, con amor, con tranquilidad, se fue dando. Eh, el día de hoy, pues, como les dije, Isaac tiene ocho años. Es un chico, eh, sumamente lindo, súper feliz. Eh, le encanta. No, no se preocupe por el señor que vende el chayote. ¿Perdón? No se preocupe por el señor de los chayotes. <risa> sí, aquí es así, yo se lo dije. <risa> este... Mira, estaba viendo, qué, qué curioso, yo sé que no viene al caso. Pero cumplimos el mismo día, abril. Ah, de verdad, sí, él nació un 30 de abril. Ajá. Sí. Eh, Isaac tiene dos hermanos eh, uh -huh. mayores, ¿verdad? Eh, yo tuve a Isaac, eh, mi hija tenía 11 años cuando yo tuve a Isaac, fue, fue volver a iniciar completamente eh, en todo aspecto, ¿verdad? Pero claro. sabemos que, que, que no hay un manual para padres este, y mucho menos eh, un manual para atender a chicos con una discapacidad importante. Claro. Realmente fue un reto, un reto, este y aquí vamos, aquí vamos, con altas, bajos, pero siempre adelante, siempre adelante. La verdad es que yo amo mi vida al lado de Isaac, la amo, aquí, cierto, amo, amo a Isaac. Veo que dice Nicole, Nicole Ábalos. Esos, ajá, los, ajá. los dos son unos campeones, te amamos mami, nos está poniendo por aquí. Ah, sí, Nicole, Nicole es, este sí, ella, ella vive con nosotros, tengo otro hijo mayor, pero bueno, él no vive aquí, pero sí, uh -huh. Nicole es, este, es una de las personas que ha estado al lado mío, que le tocó también vivir toda esta situación, ¿verdad? Ella, ella ha sido eh, mi mano derecha en todo este proceso y ella ama, ama a su hermano sobre todas las cosas de hecho siempre hablamos, decimos que no, no, pues no nos vemos en esta vida sin Isaac ¿verdad? Bien, doña Ana ahora sí, cuéntenos un poquito ya conocimos un poquitito, ahí vemos la, la, la fotografía de Nicole, de Isaac y de doña Gina, ¿sí? Eh, vamos a conocer un poquito ahora de doña Ana Ruth, de su familia, de su hijo Joshua, que nos comente un poquito sobre, sobre ustedes. Y ya más adelante yo quisiera que comenzáramos a hablar ya de eh, meternos un poquito del trabajo eh, a nivel educativo de, de sus hijos. Pero empecemos por conocernos, doña Ana. Ok, muchas gracias, un gusto. Eh... Bueno, mi familia consta por mi esposo, mi persona, una hija que tiene ahorita actualmente 15 años y mi hijo Joshua que tiene 10 años. Él es un niño con TEA, trastorno al espectro autista. Cuando decidimos tener pues, nuestro segundo hijo fue como decíamos, vamos a tener dos, salimos de esto, los educamos. La vida iba a ser más, más fácil, decíamos tal vez pero Dios nos tenía otro propósito, ¿verdad? Uno dice, pero Dios dispone, como dice, se dice. Eh, yo notaba que Joshua empezamos, que no caminaba, no hablaba, no gateaba, no seguía con sus ojitos cualquier objeto, le molestaba el ruido, eh, X y sin fin de cosas que no, no calzaban como yo había creado a mi, a mi hija mayor. Entonces empecé a, a indagar y a indagar y a visitar doctores y doctores, pero como físicamente él no aparenta nada, ¿verdad? Me decían que yo solamente era una madre súper protectora, pero el corazonado de madre dice: no, hay algo mal, porque como él no, no se podía sacar a algún lugar, a ambiente donde hubiera un grupo familiares, por ejemplo. O una salida al mall o a comprar el diario, nada de chiquitito, eh, que no gateaba. Entonces yo, yo sentía que algo no, no estaba bien. Bueno, gracias a Dios topamos con la suerte de un médico ya cuando él tenía casi cuatro años. Y me dijo, él es un niño autista. Y decía yo, Dios mío, ¿qué es esto? Porque para mí, ¿qué es esto? ¿Verdad? No, no, para mí era nuevo. Entonces ya me vengo para mi casa, me empiezo a informar y ahí empezó todo. Digo yo, bueno, ya sí, ya tengo el diagnóstico, sé qué es, es estudiarlo porque él no venía con el manual, como dice la mamá, él no venía con, con un libro, decirme esto y esto, esto se tiene que hacer así. Y tuve que empezar a investigar y a trabajar y a ver qué le gustaba y qué no, seleccionar hasta de su ropa, hasta de su comida, hasta sus lugares favoritos. Cualquier cosa. Bueno, y así empezó nuestro, nuestro camino, y ahí fue donde yo le dije a Dios: Dios, si usted me puso este niño y lo puso en mi vientre, y sabe que yo puedo ser una super mamá, porque así me considero, yo lo voy a tomar y va a ser mi trabajo día a día, a las 24 o 7, para sacarlo adelante. Y hasta hoy en día, pues como dice, yo no me veo sin él. Los pasos que se dan son. No tan gigantescos, pero para mí son 100 veces más que cualquier otro niño lo puede dar, ¿verdad? Tal vez hasta de amarrarse los cordones o de comer solito, porque sí ha costado ese proceso mucho. Pero como les dije, Dios nos lo puso en el camino de nosotros y a seguir luchando, luchando, luchando hacia adelante. Siempre les digo, siempre vivan hacia el frente, nunca demos un paso hacia atrás. Y ahí vamos, ahí vamos, en el núcleo familiar luchando hasta que Dios lo permita como familia, como personas, como seres humanos. Y aquí vamos, y así fue como Joshua llegó a mi vida y hoy por hoy le doy infinitamente gracias a Dios por, por permitirme haberlo tenido, ser padre de él y haber aprendido muchísimas cosas, ¿verdad? Porque ni yo sabía que soy tan capaz de hacer miles de cosas como las puedo hacer hasta el momento. Gracias, Esa es de algo Gracias por compartirnos. Eh, por acá Ruth Cruz, por supuesto, nos dice, tengo la bendición de conocer a la familia de doña Ruth, una mamá entregada y con un gran compromiso con su hijo. También saludos por acá a los amigos de la Biblioteca de Grande, que siempre están conectados. Y doña Carla Aguilar nos dice, una a la vez, es definitivamente el mejor consejo a los padres también, por acá, Janet Zóñiga dice que Isaac es un gran guerrero y su mami también, es para Doña Gina, y Emelia Hernández nos dice gracias por compartir su experiencia, y, y en cuanto, dos cositas que mencionó eh, Doña Ana que me parecen sumamente interesantes, la primera fue que dice que su hijo no venía con un manual, y claro, esto viene para todos los hijos, ¿verdad? Por supuesto. Pero en particular, cuando traen alguna condición de discapacidad, pues yo me imagino que también el, el la SOSO... -so sí, que vienen otras preguntas, ¿verdad? Que se hace uno como padre de familia, me imagino yo, ¿Qué pasa? ¿Cómo hago? Sobre todo, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y el futuro, que es lo que muchas veces nos preocupa de nuestros hijos, ¿verdad? Tal vez si doña Ana y, y Gina, y doña Nina, las dos, si, si les hubieran dicho o si hubieran podido tener una bolita de cristal y ver ese futuro como está hoy, tal vez esa angustia inicial hubiese sido muy distinta porque ya ustedes... Digamos, en el caso de Gina, que era una situación de salud, esa situación ya la hubiera podido, ya no estaría tan preocupada, ¿verdad? que se, Todas las cosas que pueden hacer ahora, que ahora vamos a ver en términos de comunicación y todo, lo, lo campeones, ¿verdad? Continúe, don Eduardo. Yo estaba... No. Gracias, gracias. No, es que, gracias. Digo, hoy, me está, hoy me está jugando chaco aquí en la computadora, entonces, como que no quiere, como que me está pidiendo vacaciones. Vamos a ver qué pasa. Le, le hemos estado dando parejo a esta pobre máquina. Sí, lo que yo les decía era que, que justamente Doña Ana hacía mención de que los hijos no vienen con un manual. Entonces, ¿qué toca? Toca aprender. Y además, otra cosa importantísima que ella mencionaba es ese instinto maternal. No, hoy de veras que no, hoy de veras que no, pero bueno, cuéntenos un poquito, eh, ¿qué, ¿qué pensarían ustedes si hubieran sabido la información que tenían, que tienen ahora de los chiquillos, ¿verdad?, de cómo están de bellos, porque yo los vi en los videos, ¿qué pensarían ustedes?, eh, ¿Qué hubieran pensado en ese momento? Cuéntenos cómo creen que si hubiera habido diferencia de cómo está, digamos, de cómo percibían las cosas, no sé, cualquiera de las dos que quiera comentarnos. Bueno, yo en cuanto a eso, este lo que pienso es, eh, es que ha sido un crecimiento para ambos no solo para Isaac, ¿verdad? Si en algún momento eh, yo hubiese sabido todo lo que ahora sé, ¿verdad? En cuanto a todo este tema, hubiese sido tal vez un poco más fácil, ¿verdad? O más llevadero, no tan fácil. Pero creo que tenía que ser así, tenía que ser así. Eh, hemos crecido los dos eh, en todo aspecto. Eh, tal vez eh, siempre debería de ser así, pero ¿verdad? Con, con un hijo con discapacidad o, o, o cuando uno no tiene pues hijos con una discapacidad, deberíamos de ser siempre más humanos, más empáticos, eh, más atentos, más eh, respetuosos con todas estas personas. ¿verdad? Pero tiene tal vez que llegar un caso a nuestras familias, a nuestras vidas, eh, para poder darle más valor a, a todo esto. El día de hoy yo valoro inmensamente y es lo que más me, me ha enseñado es la salud. O sea, la salud es lo más importante. Sin salud nosotros no podemos hacer nada. O sea, necesitamos la salud para todo lo que tengamos que hacer. Entonces, creo que, que pues, así tenía que ser. Y ha sido un, un crecimiento este, de, de todos en general, no solo de Isaac, mío, sino de las familias, amigos, conocidos que, que tal vez este, eh, eh, quieren este, enterarse del caso, de la situación, conocer... Un poquito, un poquito de todo. No sé si doña Ana quiere comentar algo. Claro. Bueno, con respecto a la pregunta, yo diría que tal vez hubiera sido más fácil. ¿Por qué más fácil? Porque ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar. O cómo vamos a... a a sacar adelante a nuestros hijos, ¿verdad? Tal vez en ese aspecto si sí hubiera sido más fácil, como ella dice, la, en la vida cotidiana de cada uno como familia. Pero, a ver, ese es también usted se pone a pensar y usted dice, el día hay que vivirlo día a día, hay que saberlo vivir día a día. Y como se lo digo, este era el plan de Dios, y nada más es saber enfrentarlo y agarrarnos de él y salir adelante. ¿Verdad? Es, es una vida, no sé cómo les es, pero no lleva madera, usted lo puede llevar y usted cada vez que usted pueda hacer, quiere un poquito más y un poquito más y, y sí podemos, podemos, uno se reta a sí mismo poder lograr más cosas, poder hacerlo más y como ella también decía otra cosa, uno valora más como ella lo dice, los avances uno como mamá de chicos discapacitados ¿verdad? o con necesidades especiales, no tienen el, la sensibilidad de que cuando un hijo hace un logro usted disfruta que logro con una manifestación, un orgullo tan re grande, que tal vez los padres que tienen hijos como se pueda decir normales, verdad, pues sin ningún problema, no lo, lo no logran ver tanta es, tanto, o lo orgulloso que uno se puede sentir de cualquier cosita de, de, de ellos. Esa sería mi, mi parte. Bien, ahí vemos mientras vemos unas fotografías de, de Joshua. ¿Qué es lo que está practicando ahí, Doñana? taekwondo, judo eh, karate karate eh, karate, sí, ahí en este es karate, ajá ahí fuimos a un torneo que... de karate ¿Ah? este... eh, perdón no, que imagino que todas estas actividades hasta? también sí, que todas estas actividades como por ejemplo las deportivas en este caso el karate eh, son una herramienta valiosísima eh, para que sí. él, bueno, además de soltar toda la energía que ya tiene en esas edades, que es una cosa impresionante, ¿verdad? Eh, eh, también ayuda en muchas otras cosas de la vida diaria, ¿verdad? El, el tener disciplina, el tener orden, exactamente. ¿Con ¿Cuánto Exacto. le ha ayudado? A, en esto acá a, trabajamos mucho. A Joshua. Bueno, en este, en estas, eh, lo deportivo lo, lo hacemos más para que gaste, como dice usted, energías, tenga mucha concentración y, por ejemplo, y que se sienta también eh, que él puede hacer las cosas. Son deportes adaptados a las discapacidades de ellos, pero también son seres humanos que pueden hacer las cosas. No estamos limitados a no poderlas hacer. Nada más se adaptan y se siguen. Eh, él le encanta y donde tengamos disponibilidad, que los tomen en cuenta para cualquier deporte, ahí estamos. Más de terapia como deporte, pero ambas cosas... Sí. Claro, claro. Vamos a leer por aquí unos... unos sí. Invitado a otro torneo de watch, creo que tenemos algunos problemitas, ¿verdad? Con el audio de, de Doñana. Bueno, mientras vamos a leer por acá, Natalie Hernández nos dice: Yo amo a Joshua y agradezco a Dios por ponerlos en mi camino. Anita es mi amiga y ella sabe cuánto la aprecio y lo mucho que la admiro. Muchas gracias, Natalie, por ese comentario. Yoli eh, Venegas dice: Cargallina, una guerrera capaz de enfrentar a quien sea por el bien de su hijo, un ejemplo a seguir. Por acá, Viviano Armantes, y menos dice: Joshua es un amor, y la entrega de Ana Ruth ha sido fundamental en la cosecha de los logros. También yo pienso, Carlita y, y compañeras, que para esa cosecha de logros que menciona aquí Doña Viviana, el tema de las redes de apoyo es fundamental a nivel de familia, a nivel de, de profesionales, eh, tanto educativos como en las distintas terapias. Eh, a, tal vez adentrémonos un poquito aquí en esto. Doña Gina, eh, cuéntenos un poquito de, esa, de la red de apoyo que usted ha logrado desarrollar en torno a, a Isaac y... Y lo importante, que se vuelven estas redes de apoyo para, para las familias. Sí, claro. Este, Bueno, de, de primer momento, bueno, sabíamos que pues él necesitaba de, de sus terapias, ¿verdad? Con Isaac iniciamos con estimulación temprana. Eh, fue una de, la, de las terapias más importantes para Isaac, ¿verdad? Eh, la recibió desde nueve meses a tres, cuatro años aproximadamente este tengo que agradecer y tengo que decirlo a Paola Rodríguez de Shiny Little Star ella fue eh, eh, una, una parte muy importante ¿verdad? este en la vida de Isaac, para desarrollar ciertas habilidades. Con esto pasamos, eh, bueno, luego a la escuela, él tenía que ir al Centro de Enseñanza Especial. Eh, a, ahí asistía, bueno, cuando era un bebé asistía una vez a la semana, poco a poco fue aumentando conforme iba creciendo dos veces, y luego ya pues fue incluido todos los días. Eh, también tenía terapia física en casa, sumamente importante, ¿verdad? Este, para para la situación de Isaac eh, no, no puedo dejar de darle gracias a Dios este y agradecemos enormemente a Laura, Laura Sánchez es la terapeuta de Isaac, ella ha tratado de Isaac desde que tiene un año de edad ella este lo ve aquí en casa ella <ríe> ha sido es una persona una de las personas más importantes en mi vida es la terapeuta de mi hijo, es mi amiga es mi, mi consejera, mi confidente no no puedo dejar de agradecerle este, todo este proceso las mejorías este que Isaac ha tenido gracias a, a su terapia con esto también eh, su, su otra terapia, bueno, fue la parte de comunicación, una parte súper importante, ya que Isaac, este, pues él no habla fluido, él dice muchas cositas, sí, pero no habla fluido, y aquí es este cuando, por, por cosas de Dios, este llegamos a conocer este, a Ana María Jara, ¿verdad?, ella es este, su maestra de comunicación alternativa y aumentativa. Ella atiende a Isaac también desde que tiene un año. Este, estas personas son muy importantes en la vida de nosotros dos. Eh, son personas que han caminado todos estos años con nosotros eh, para que Isaac este, tenga un avance eh, en lo que es comunicación, eh, Isaac empezó con un pictograma, cuando tenía un añito, luego pasamos a dos, a tres, así sucesivamente, hasta que logró tener una carpeta de comunicación. Y el día de hoy, este, eh, él, es, es, él está siendo entrenado por Ana María con el Toby, con el Toby Dynamox, este, este método de comunicación este, de alta tecnología, ¿verdad? Y... Ha sido un proceso, como dije anteriormente, lento, muy lento, eh, largo. En el caso de Isaac eh, sí fue un poco difícil porque él siempre fue muy sensible eh, eh, a muchas cosas. Eh, en lugar de poder decir algo, lo que hacía era demostrarlo con llantos o de tratar de decirlo con llanto entonces para todos siempre fue llanto, llanto, llanto, íbamos a la escuela y lloraba todo el día, sus clases en la casa y lloraba todo el, todo el rato de la clase, eh, fue, fue difícil, pero el día de hoy puedo decir que eh, lo, lo ha logrado, ya no llora, <ríe> o no como antes, este, trabaja muy bien, es un chico sumamente inteligente, ha tenido sus sus avances, este, y ha sido maravilloso. La verdad que este proceso de terapias, tanto física, comunicación alternativa aumentativa, estimulación temprana, y ahora el día de hoy Isaac está en una escuela regular, en la escuela de, de Mercedes Sur, eh, eh, y ahí está en un aula integrado, llevando su proceso educativo. ¿Qué le parece, doña Gina? Si vemos un poquito, tal vez Marquito nos puede apoyar poniendo el video que tenemos de Isaac utilizando justamente el, el dispositivo. Doña Ana María, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y Ana María, como, bueno, como las que nos han seguido en los distintos cafecitos, Ajá. estuvimos por acá justamente conversando sobre... Eh, comunicación Aumentativa y Alternativa Y también nos ha apoyado con, con artículos Para diversos, eh, diversas publicaciones nuestras Sí, obvio. Marquita, si, si podemos poner el, el video de Isaac En este momento estaría buenísimo Por acá Adriana Hernández nos dice Maravillosas madres Y definitivamente incansables y eficaces Carlita Sí, y vieran que a mí, a mí me alegra tantísimo, porque ahora vamos a ver los dos videos, que uh -huh. la parte de comunicación es tan medular para ellos dos, ¿verdad? Porque llevamos años hablando de esto, pero la gente, y ustedes ahora me apoyan con eso, ¿verdad? La gente todavía no termina de entender lo importante que es un sistema de comunicación alternativo y aumentativo para un chico que o no habla, o no se le entiende lo que dice, ¿verdad? Que la otra persona no le puede captar, como usted decía muy bien, doña Gina, él dice cositas, pero esas cositas no son suficientes para hacer una conversación. Y ahora lo vamos a ver, lo, lo, cómo sí se puede a través de un sistema alternativo de comunicación, ¿verdad? Las probabilidades que se dan, ya ese llanto no es el mismo, eh, las posibilidades de ir a una escuela, Dios ¿cómo cambian ahí podemos ver uh, quiero decir que yo te quiero mucho te quiero mucho sí. Dame un beso ay como te guste yo le doy un beso un beso muchas besos pero ahí teníamos a la María en su en su personalidad total absolutamente espontánea verdad sí. tal y como es ella Gina, ¿y, y es, ¿ella está en la etapa de modelado o es, ese, es que ese, este video quedó de modelado? Cuéntenos un poquito cómo accede de él a, a su comunicador y eso. Su... <risa> bueno, eso sí ha sido un proceso eh, difícil, honestamente, porque ha sido interrumpido muchas veces. Isaac, este, cuando le dieron este, esta tecnología... Eh, se empezó a entrenar, ¿verdad? Con ella, como les digo, pero sí se interrumpió porque él tuvo cirugías de caderas. Fueron cinco cirugías y en esas cinco cirugías, pues hubo un lapso de tiempos, ¿verdad? En que se, se paraba el proceso. Si soy honesta, eh, eh, sí si son eh, eh, momentos en que sí le afecta a él al, al iniciar algo y parar ese proceso así de la nada, ¿verdad? Eh, pero ese video, ese video, él estaba en clases, ¿verdad?, con, con ella y estaba casi al final de la clase y yo me acerqué y empecé a grabar para ver qué le quería decir él. Entonces ella ahí casi que se estaba despidiendo, entonces ella siempre le dice a él que lo quiere mucho y él siempre le pide un beso porque en la clase de este martes... Eh, fue lo mismo, ella le dijo te quiero mucho y, y él con, con el Toby pues le dijo te, eh, dame un beso, entonces él le pide besos, <risa> pero sí sí ha sido un proceso lento, Isa ahorita está eh, iniciando electroescritura, eh, vamos lento, como les digo, vamos eh, lento, eh, y, y todo se tiene que adaptar, digamos, a, a las necesidades de Isaac e incluso a cómo se sienta él en ese momento, en ese día de la clase, ¿verdad? Porque si sí hay momentos en que él no quiere trabajar o no se siente dispuesto. Pero ha sido un proceso eh, muy lindo, muy enriquecedor. Hemos aprendido bastante este, eh, cuando él se siente muy bien pues dice muchas cosas de hecho ese, esa clase del martes eh, yo fui la que le al final de la clase le pregunté a Isaac este cómo te fue en la clase bien o mal en verdad <ríe> y él a veces dice bien a veces dice mal aunque no le haya dicho <ríe> este con el todo y me le pregunté me es que pueda, ¿sí? con la mirada que sí. para que la gente entienda verdad Un sí poco. él él maneja el todo y sí con, con su mirada este, pues intenta decir lo, pues lo que él siente o quiere decir. También le pregunté cómo estuvo tu clase. Estuvo fantástica, ¿O estuvo divertida, ¿verdad? Tiene sus opciones ahí en el Toby. Eh, eh, también está dentro de esas opciones eh, lindo, fantástico, horrible. Eh, entonces eh, <ríe> me hizo gracia porque me contestó horrible. <ríe> Que no, no estoy viendo no maría. Muy válido, muy válido, porque todos nos pasa, ¿verdad? Sí, claro, y a veces no quiere estar en las clases, y no, no. entonces me contestó eso, y es, es realmente es así como, como, como vemos cosas eh, pues, que son más serias. También nos divertimos a la vez con este tipo de, de, de cosas, y Isaac, Isaac es muy sincero, entonces él a veces te dice cosas con el Toby, o que la clase estuvo horrible, o, o ese día también me dijo, ay no, es que, me dice, hay mucho ruido. Entonces, él le digo, ah, bueno, bueno, no voy a hablar más entonces. Porque yo me sentí a hacerle preguntas después de la, de la clase, estando a Ana María presente. Pero sí, es un proceso muy lindo, eh, es, es, Isaac y yo el día de hoy nos podemos comunicar un montón. Antes, como te digo, él, él era todo por medio de llanto, era, era bastante complicado. Eh, y yo decía, Dios mío, ¿será que tiene algo? ¿O, o, o está enfermo? Y no, es, no era eso. Era que él quería expresar, él quería decir lo que siento, lo que pienso, lo que quiero. Quiero escoger el día de hoy yo le pregunto a él ¿qué quiere comer? y él te escoge perfectamente bien eh, ¿qué te quieres poner? también así así, así con, con todo lo de la, lo de la vida diaria eh, como les digo un día a la vez, poco a poco y lo hemos por logrado acá, por acá apareció Ana María, dice Isaac, Gina y Nico son unos campeones gracias <risa> Bueno, y, y ahora que usted mencionaba, Gina, y, y Carlita, también la importancia justamente de poder transmitir lo que están sintiendo, ¿verdad? Lo que estamos sintiendo, todos ¿no? tenemos esa necesidad de comunicación. Doña Ana también podría compartirnos eh, la experiencia que ha tenido con, con Joshua en el tema de la comunicación, porque eh, justamente para las personas diagnosticadas dentro del TEA, la comunicación muchas veces se vuelve un reto. Cuéntenos un poquito, Doñana. Eh, bueno, la comunicación con la, la, con Joshua ha sido muy muy difícil. Él, no, él es no verbal. Entonces sí hay palabritas que sí le salen la mayoría no se le entiende uno como mamá aprende a traducir lo que ellos quieren transmitir pero la comunicación de él sí ha sido muy muy muy baja pero ahí vamos poco a poco verdad eh, ahorita estamos con el Toby también entonces este instrumento nos ha ayudado a mejorar mucho a, para que él se exprese mejor para, para que él escriba estamos en lectoescritura también mm -hmm. entonces entonces, él ahí poco a poco va, va, va mejorando. Ya por lo menos reconoce lo que son monosílabas, que para eso es, eso es un proceso lento, pero ha sido muy satisfactorio. Igual que este otro chico, yo también ha terapias. Para salir adelante solo con terapias, la verdad, a los terapeutas que, que de la mano de ellos han seguido y nos han guiado, cómo sacarlos adelante, para tanto para sus, su, su lenguaje como sus sentidos, porque tenemos siete sentidos, ¿verdad? Para la motora, desde terapia ocupacional, piscina, eh, todos estos deportes que los lo hace es, es terapia, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros pertenecemos a Olimpiadas Especiales de... De acá de San Ramón, y bueno, ahí le dan un sinfín de, de deportes que nos han funcionado como como terapia también, verdad. Y con esto de la comunicación del Toby, nosotros vamos de la mano de la niña Ruth Mata. También es bueno, ese es, he sido mi ángel que Dios me puso en el camino, me ha guiado, verdad. Como a veces le digo, niña, estoy frustrada, ya no puedo, y nada. Es como todos los días tiene un amanecer nuevo. Si ayer estuvo oscuro, hoy amaneció claro y a empezar de cero. Ahí a echar pasito a pasito, pasito porque hoy es un nuevo día y hay que empezar. Entonces sí ha sido un poco difícil, pero yo me siento feliz solo de verlo a él con su Toby, con su escritura, con que me lea algunas palabras no, o que me diga. Por ejemplo, ahora me escribe mamá en el toby, ¿verdad? En el teclado. No tiene la motora bien eh, definida, pero el teclado del toby lo hace. Ve, para mí que me escribo a mamá, eso es bueno. Mejor que pégame la lotería, le voy a ser honesta. <risa> es una satisfacción tan grande, un orgullo tan lindo de ver, qué cosita. Es, es, es muy, no, no sé, es que es una felicidad tan grande lo que uno siente cuando... Cuando vemos que ha costado, pero sí se puede, sí se puede. Este, no, no, no no, le puedo explicar lo que uno como mamá realmente siente de, de ver esos pequeños avances. Doña Ana, de, cuénteme, de igual doña manera, entorno, muy agradecida. Sí, perdón. En entornos fuera del hogar, también Joshua utiliza el, el, el dispositivo. Para, para, para comunicarse cómo, cómo ha sido su experiencia eh, para comunicar eh, mire yo ha sido un niño que la felicidad de él es trabajar él lleva una mentalidad de ser un hombre grande de trabajar entonces le tenemos las plantillas de acorde digamos el papá y el abuelo son camioneros entonces las plantillas que él lleva son, digamos, que van para Punta Arenas o van para San Ramón, ahí van sus, sus plantillas. Él, gracias a Dios, él navega mucho en el, en el dispositivo. Entonces, si él dice, eh, vamos a echar gasolina, hay una hay una plantilla que lo tira al hambre, entonces él dice que le, le puede decir al papá o al abuelo, tengo hambre, quiero tengo necesidad de ir al baño, eh, hace mucho calor o tengo sueño. Todo eso él lo puede hacer con el dispositivo. Entonces, eh, él donde más usa el dispositivo es como para la parte de electroescritura y cuando sale a los entornos, cuando va a trabajar, porque para él darle premio, ir a trabajar, es lo mejor. ¿no? Entonces, yo le digo, lo trabajo muy de la mano. Si usted va a ir a trabajar, tiene que llevar el dispositivo para que pueda, para que le, las personas le puedan entender, porque mamita sí le entiende, pero los que están afuera no te van a entender, tiene que llevarlo. Entonces, al principio era como muy orgullosillo y le daba vergüenza, ¿verdad? Entonces decía que es que él habla, pero le digo yo, sí, mi amor, usted habla, pero mamita le entiende, las demás personas no le van a entender. Entonces, ha sido como, como un gran beneficio, pero todas como, como en forma de premio de juego de juego, no obligarlo. Entonces, si él dice, no, no lo quiero llevar. Si me dice, sí lo tengo que llevar, porque sabe que no le van a entender, o lo dejan con hambre, tiene que llevarlo. Y él ahí uh -huh. se va a comunicar. Pero las plantillas están dis disponibles a sus necesidades. Entonces, él sí si las... Si, él, otras las cosas que les puedo comentar es que eh, le gusta ir a hacer muchos mandados, tal vez al supermercado, entonces yo voy en el vehículo de carro y él lleva lo que vamos a necesitar y es papas, papas, entonces ya el que está en el supermercado sabe que él va por papas, lo usamos para, para que él se comunique y, y comprar las cosas del supermercado, lástima no lo grabé en, en, en el supermercado para que vea cómo se, él se desenvuelve haciendo las compras. Pero él lo lleva al supermercado, hace sus... Entonces yo le doy el dinero también y le digo yo, le sobra. Entonces se queda esperando que le den el vuelto y regresa y me dice, ya mamá, ya lo hice. Así así lo hacemos. Excelente. Por aquí ve, ve qué bonito lo que Estas nos son dice... son como mis experiencias. Materiales Catalina, que es una, es, una, es una persona docente, dice, los mejores regalos del universo... Son esos, con solo la palabra mamá, impactante. Qué valioso su testimonio. Gracias porque a veces se nos olvida como docentes lo importante de lo que cada niño puede dar. Y eso va muy de la mano. Por acá vi un, un comentario muy bonito que decía que lo importante era ahí como la tortuguita. No importa. Vamos despacito, pero vamos para adelante. Todos esos son... Son pequeños, pequeños triunfos, Carlita, que, que cada uno de ellos cuenta para llegar a obtener cosas grandes. ¿sí? ¿Qué, más, ¿Qué más importante en la vida de una persona que se está desarrollando que poder comunicar lo que está sintiendo? Claro, ellas han hecho ver eso. Y eso es muy valioso porque uno cuando tiene un objetivo muy grande, ¿verdad? Como es comunicarse o como es la independencia para comer, para vestirse, no puede aspirar que el chico se coma todo el plato de una vez solo, ¿verdad? Y que ya use el tenedor y cuchillo y todo el asunto. No puede, sino que ellas han hecho ver cómo hay que ir poquito a poco logrando cosas chiquititas, los chicos también se van sintiendo realizado de que lo lograron, ¿verdad? No es una meta tan grande, tan grande que es imposible de realizar, sino que lo van haciendo poco a poco. Y esto es una gran enseñanza que ellos nos han dado porque así debe ser, poquito a poco, poquito a poco, hasta llegar a donde queremos llegar, ¿verdad? Así es, doña Gina, y a nivel ¿Cuántos de... ¿Cuántos años tiene ah, bueno, usted? Eh, Tengo 11 años. 11 años, excelente. ¿Y dónde vive usted, soy Vivo en San Roque de Grecia. Y usted me puede decir la fecha de nacimiento. ¿Cuándo cumple años usted? Cumplo el 2 de junio. El 2 de junio. ¿Y usted dónde le gusta ir? De Okay, ¿Sí? Ok, búsquelo. A ver, ¿a dónde? Mm. Acuérdense, ¿dónde están las pestañas? ¿De qué? Camiones. Ah, ¿y dónde va usted? Abuelo Pon. Con Abuelo Pomba. va. ¿A dónde va con Abuelo Pon? ¿A dónde va? Acá. No. A, pero dígamelo con el Toby. Madera. A cargar madera. ¿Y dónde botan esa madera? Ah, uh -huh. Ok, pero en. Punta Arenas. En Punta Arenas. No, no mamá. Y entonces busca ver dónde dice San Ramón ahí. Yes. Ajá, donde tío. San Ramón. Excelente, mi amor. Y también, ¿qué pueden cargar? ¿Qué más carga en el camión? Esto, No, tú, no. Pero márquelo. Esto no. Tu voz. Excelente. mi va! Ah, con su papá. Y cuénteme algo. Eh, ¿Cuántos años tenía usted? ¿Cómo uh -huh. hacemos para saber ¿Cómo, cuántos años tiene usted? ¿Nos vamos a ¿Dónde? Atrás. Tóquelo aquí. ay mi mamá te toca. Ay, ahí, ahí. Ajá, esa... Tengo 11 años. Excelente. Familia. Con la familia. Ah, ¿Y cómo se llama su mamá? Ah. Pero, ajá, búsquelo ahí. Mi mamá se llama Ana Ruth. Y Adi Veo. Y Ashley. ¿Quién es Ashley? Ah, mía. Ok, dígale. Pero... Todos vivimos juntos. Todos vivimos juntos. Mi hermana se llama Ashley. Excelente, mi amor. Este es mi hermano. Y cuénteme algo. ¿Usted se siente feliz, triste? Son muy divertidos. ¿Somos muy divertidos? ¿En serio? No, ya, no, ya. Y, mi papá se llama Rodolfo. Su papá se llama Rodolfo. Ya, amor. Y cuénteme otra cosa. ¿Qué hay en Punta Arenas? Es el... Un ferry, ¿y qué más hay? Mmm. Ah, eh, ¿Y usted vas a la escuela? ¿Vas a la escuela? Yo no, yo voy a, a, a, al colegio. ¿Y usted? Yo quisiera, doña Ana, perdone que, le, que no le dé el pase a usted que es la que debería hablar, ¿verdad? Pero eh, sacar de provecho de esto que lo que es, lo que llaman un, un vocabulario robusto, ¿verdad? Que es cuando, a pesar de que el estudiante que tiene todas estas capacidades que ustedes vieron al principio de datos generales, pero puede ir a otras pestañas donde puede ir a, a, a, a comunicarse más. Y lo bello que, que es cuando ya realmente se está dando la comunicación, que no es solamente pedir, ¿verdad? Un pedir que me sirvan comida, que no, sino que a pesar de que doña Ana quería mostrarnos, o, o no sé si en qué momento eh, eh, filmaron ese video, pero ella quería llevar la conversación por un lado, él quería llevar la conversación por otro. Entonces, eso es cuando ya realmente la comunicación es real, verdadera, porque eh, Doñana preguntaba unas cosas, ¿verdad? Y él quería comentar que su familia vivía junta y otras cosas que no eran lo que Doñana estaba preguntando, que ya son comentarios, ya va más allá de una cosa muy mecánica, que a veces la gente tiene esa perspectiva, ¿verdad? Y hacer ver también las dos eh, en, la, en, en, los, en los dos videitos que el dispositivo o más bien el, el sistema que está usando el dispositivo, ¿verdad? Logra hacer las conjugaciones verbales. Entonces no suena tan raro como comer o, o familia. No, somos, vivimos, conjuga, vivimos como toda la familia, ¿verdad? Está hablando de, de todos. No nos dice vive, ¿verdad? Entonces eso lo hace muy especial. muchas gracias Martín, muy amable por su comentario cabe recalcar que esto va muy de la mano con la profesora terapeuta del lenguaje de ellos, a verdad Ruth la voz si ustedes la conocen también ella como yo les decía ha sido mi ángel mi instrumento Dios me mandó a este tipo de instrumento para guiarme y seguir verdad porque ella ella es mi motora ella me dice cómo cómo hacer las cosas cómo en qué es, qué más, qué más falta de yoso, porque yoso, como le decía anteriormente, este, uno cada vez quiere más y quiere más, y ya la comunicación es, se hace pequeña, él quiere más grande, entonces se hace una plantilla y usted, cuando estamos en este momento, usted ve que ya le queda corta, ya necesita un vocabulario más amplio, quiere hablar más cosas. Entonces también es, es un poco tequioso porque uno dice, pucha, me falta esto, pucha, no puse esto, me falta esto ¿verdad? En, en la plantilla, porque detrás de, de todo esto está uno para hacer las plantillas. Entonces son, son cosas que uno tiene que conjugar y saber palabras que nos hacen falta para, para que él se pueda expresar mejor de lo que él quiere dar a entender porque si lo vemos quiere hablar pero la comunicación de él no es legible no es entendible entonces por eso se requiere del, del todo aunque él sienta que él habla perfecto yo se lo entiendo por lo general o muy sinceramente ustedes o los demás no lo van a entender entonces para eso se requiere el, el instrumento y es él se siente bonito cuando usted ve que él quiere expresar y, y llevar el diálogo a, a otro nivel. Es, es muy satisfactorio ver que, que su voz y sus pensamientos están ahí. Él también tiene su voz, solamente que no le sale como de la, de la garganta, pero él tiene su pensamiento legible. Entonces ahí vamos de la mano para que, para un nuevo un nuevo, no sé, formar una nueva persona, no nueva persona, llevarlo tal vez a una mejor calidad de vida, ¿verdad? Que él pueda expresarse y que todo el mundo lo comprenda. Claro, Muchas gracias. Diana, muchísimas, muchísimas gracias a usted, más bien, recomendación para usted que nos está viendo y que estamos aprovechando este espacio que, que fue riquísimo ver a los chicos utilizando los dispositivos, es que vean los cafecitos anteriores que tienen que ver con estas temáticas tanto con el uso de eh, productos de apoyo eh, en comunicación aumentativa y alternativa, eh, y aprovechando también la parte de Joshua, eh, que, que presenta TEA, los cafecitos también que tenemos respecto al TEA. Y aprovecho este momento también para, eh, Carlita, anunciar el cafecito de la próxima semana. Vamos a conversar. Eh, con una invitada de la Universidad de Estatal a Distancia, que es una aliada importantísima del CENAREC desde hace muchísimos años y de la educación general del país, la, la, la UNED es un baluarte nacional en cuanto a la educación profesional, y vamos a estar conversando de lo que son las, eh, las oportunidades que tienen ellos de aprendizajes en torno al apoyo conductual positivo. Entonces... Eh, la UNED tiene ahí oportunidades eh, de cursos libres, también tiene de formación un poquito más, más formal. Eh, pero entonces, para que usted nos acompañe la próxima semana y se empape de todo esto, porque eh, en Cafecito Anterior hablamos sobre este tema y surgió un montón ahí de, de, de conversación en torno a, de, pues que sí, hace falta mucha capacitación relacionada con el apoyo conductual positivo. Y el Cenarex ciertamente, si tiene una oferta en capacitación sobre esto pues es, es limitada en cuanto a la, la, la cantidad de espacios en cuanto a la cantidad de cursos pero bueno, tenemos resulta que la UNED también tiene su, su oferta y queremos compartirla con todos y todas ustedes la próxima semana rápidamente, saludo por aquí a Vivian Barrantes a Lindor Cruz a Kat Villasoma, a Janet Zúñiga a Giselle Fallas a Don José Neri Picado por acá Clara Fernández a Patti Calvo y a natalie Hernández, que también nos acompañaron con sus comentarios por acá en el cafecito. Invitamos a tanto a Doña Gina como a Ana Ruth, para que si más tardito o ahora tienen un chancecito de ver esos comentarios tan bonitos, pues ahí que, que los lean, porque están eh, sumamente eh, bonitos. Doña Gina, Doña Ana, el tiempo nos gana. Muchísimas gracias de corazón por habernos acompañado. Eh, este cafecito tuvo la particularidad de que... De que la tecnología por todo lado quiso quiso ponérsenos por delante pero no nos aguantamos no, no, leemos, no, no, no, no nos rendimos y logramos sacar el, el cafecito entonces eh, que Dios me las bendiga, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer sus historias, de conocer a sus familias a sus hijos, y el gran ejemplo que son, como, son ustedes como madres y como, y como formadoras del futuro de este país en nombre del, del CENAREC, del MEP y de todas las personas que, que estuvimos acá en este programa y de todas las que lo van a ver después, eh, feliz Día de la Madre y muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, más bien por la invitación. Eh, fue muy bonito la experiencia. este. Y agradezco a todas las personas por sus comentarios, ahora les echamos un ojito, y pues tengo para decir que agradezco a Dios y a, las, a los profesionales que están con nosotros, este, que nos siguen guiando para poder seguir adelante este, con este proyecto de vida, ¿verdad? Es, eh, no... No tengo palabras, de verdad, para agradecerles a estas personas, a Laura Sánchez, Ana María, Paola, a, a sus maestros de la escuela aquí en Mercedes Sur. Este, eh, infinitas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación y me encantó. <ríe> Bendiciones para todos. Gracias, Tangina. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto haber estado acá. Eh, no me lo esperaba, pero me sentí muy orgullosa de ustedes, de este programa tan lindo y ser parte de él. A todos los que hicieron los comentarios, a Vivi, a Nati, a Gaudi, a los que le hicieron los comentarios a ella, también muy agradecidos a la niña Ruth que estuvo pendiente. Eh, estoy muy contenta, muchas gracias, de verdad. Algo vale la pena, ¿verdad? Val todos los días se aprende algo nuevo, entonces ahí quedó esta enseñanza para algunos que le pueda funcionar. Eh, muy agradecidos, de verdad, que Dios me los bendiga mucho y muchos éxitos para seguir adelante a ambas y a todos ustedes también, muy amables. Gracias a usted, doña Ana, sin duda que nosotros fuimos los que aprendimos muchísimo de, de ustedes dos esta mañana. Dayana Zúñiga, interpretación del ESCO, Carlita Castillo. Marco Matarrita, en el apoyo audiovisual, Pamela Villalobos, en las redes sociales, compañera del DIO, a nombre del Cenaric y del MEP, se despide su amigo y servidor de siempre, Eduardo Valenzuela, le esperamos, próximo jueves, tenemos un cafecito pendiente, el próximo jueves, a partir de las 10 de la mañana, que Dios le bendiga, que pase un excelente jueves, y nos vemos pronto.